comencemos distribución multinomial definámosla este modelo se puede ver como una generalización de la binomial en el que da lugar a dos posibles resultados y tenemos r resultados posibles suponemos que el resultado de una determinada experiencia puede ser de r valores entonces a1, a2 o a sub r cada uno de ellos con probabilidad p1, p2, pr respectivamente aplicaciones cuando existen varios equipos de algún deporte y se quieren hacer análisis general de ellos en las selecciones de candidatos existen varios porcentajes de los más opcionados, en los análisis de mercadeo, en los cuales se quiere elegir el producto de mayor rentabilidad de una empresa estas y muchas más aplicaciones se les pueden dar a la distribución multinomial, vamos a ver su respectiva fórmula fórmula P de x1, x2 y x3. N y las diferentes probabilidades. P1, P2 y acá sería P3, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. X1, x2, x3 son variables aleatorias. N es el número total de datos que se tienen. Y P1, P2 y P3 son las probabilidades. O pueden haber mucho más probabilidades dependiendo de la cantidad de información que se tenga vamos a mirar los siguientes ejemplos ejemplo número 1 en un curso el 20% de los alumnos son de armenia el 30% de pereira el 40% de manizales y el 10% del valle en un pequeño grupo se han reunido 4 alumnos cuál la probabilidad de que dos sean de armenia y dos de manizales como podemos ver no se tiene en cuenta ni Pereira ni el valle solamente me están hablando de Armenia y Manizales entonces vamos a mirar las variables cuáles serían x sub 1 la vamos a llamar los alumnos de Armenia x sub 2 los alumnos de Pereira x sub 3 lo vamos a llamar los alumnos de Manizales y acá x sub 4 en este caso sería igual a los alumnos del valle entonces miremos como nos dicen que la cual la probabilidad de, de que 2 sean de armenia entonces x1 va a ser 2 porque van a ser los de armenia y, e, y 2 de manizales o sea, x3 va a ser 2 como no me dicen nada ni de pereira ni del valle estos valores los voy a tomar como 0 ¿por qué? porque el total de alumnos que me están diciendo son 4 alumnos entonces 2 más 2 4 ya tengo el número total y este n va a ser igual a 4 entonces vamos a empezar a aplicar la ecuación la probabilidad que sería? 4 factorial esta sería la probabilidad para los de Armenia esta sería la probabilidad Pereira Manizales Valle, entonces aplicamos la fórmula reemplazamos 2 factorial 0 factorial vamos reemplazando cada uno de ellos ¿sí? entonces vamos mirando tenemos lo siguiente entonces para cada probabilidad se eleva por su respectiva variable aleatoria entonces la de Manizales, de perdón, la de Armenia, se va a la 2 porque X1 vale 2. La probabilidad 2, que es la de Pereira, como no tiene, se va a la 0. Y así sucesivamente la probabilidad 3 y la probabilidad 4. Ahora vamos a ir aplicando la fórmula. Entonces, para ello recordemos cómo se utiliza el factorial. Miremos esta parte de acá. Aquí tenemos X factorial para utilizar la calculadora. Esta es una calculadora científica en la cual es, pues, es una forma general de cómo puede ser en algunas se cuentan este, en esta parte y en otras por el lado de acá es un símbolo de exclamación o x factorial entonces vamos a continuar con la resolución tenemos entonces la probabilidad va a ser la multiplicación de todo esto Recomendarle que cuando hagan la operación todo esto lo encierren en paréntesis para que abarquen todos los términos esto da 0,1536 y se efectúa la operación de la parte de abajo quedando lo siguiente 0,1536 dividido 4 2 factorial por 2 factorial eso nos da 4 entonces ya tenemos esto dividiendo esto se obtiene 0,384 si quiero saber el porcentaje multiplicamos esto por 100 y esto nos quedaría 3,84% esta sería la probabilidad que me están pidiendo, o sea, que esto valdría 3,84%. De esta manera se resuelve este ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Una empresa desea conocer la opinión que se tiene sobre tres productos. A, B, C. Sabiendo que el producto A es el preferido por el 10% de los consumidores, el B por el 30% y el C por el 30%. Por el 40% ¿cuál la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 personas 2 prefieran A tres prefieran B y dos prefieran el producto C como podemos mirar tenemos acá hay un 10% de consumidores eh, B del 30 y C del 40 como en total no nos da 100% quiere decir que hay un porcentaje que no va a consumir ya sea ni A ni B ni C entonces, esta es otra probabilidad. Entonces me tiene que sumar 10, 30, 40, 80. Faltaría un porcentaje más, que sería el 20%, para que esto me dé un total del 100%. Entonces vamos a mirar cómo aplicamos la fórmula. Bien, entonces miremos. Esta es la fórmula. X1, caso va a ser 2, ya vamos a mirar, X2, 3. 3 2 vamos a llamar x 1 va a ser el número de personas que prefieren a, a. x 2 el número de personas que prefieren a b y x 3 el número de personas que prefieren a c y como les dije tienen que sumar un 100% o sea que van a haber personas que no prefieren a ninguno ni a ni b ni c entonces llamaríamos a este un x 4 como me están diciendo que hay en el ejercicio quieren saber que dos prefieran a que tres prefieran B, y que 3 prefieran, y que 2 prefieran C, porque como son 10 personas, 2 más 3, 5, 7, acá hay una corrección, esto no sería 4, sino contemos 2, 5, 6, 7, faltarían 3, X sub 3 debe ser 3, porque el total tendría que sumar 10 personas, entonces miremos, 10 personas, 10 factorial por la probabilidad de eso de la primera las de a elevada a su respectivo x 1 que vale 2 la probabilidad la de b 0,3 la probabilidad de c y por último la probabilidad de que no quieran en este caso sería 0,2 y miremos 2 más 3 5 6 7 8 9 y 10 aquí tengo el total de todas las personas distribuidas en los diferentes grupos de A, B, C y los que no quieren ahora teniendo esto hacemos el cálculo esto daría 1,2541 la parte de arriba sobre la parte baja que da 144 lo ideal siempre es hacer por partes primero la parte de arriba y después la parte del denominador ahora teniendo esto efectuamos la división esto daría 0,0087, ya tendría el valor. Si lo quiero hallar en porcentaje, no olvidemos, multiplicamos por 100. Esto quedaría 0,87%. Esta sería la probabilidad que me están pidiendo. De esta manera se resuelve el ejercicio. Con esto concluimos la primera parte de distribuciones. En la siguiente clase veremos la parte de lo que tiene que ver con la distribución hipergeométrica.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 el nuevo blog que tengo que se llama Aprendizaje Dance. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.